la hostia, la hostia <risa> mira cómo ha quedado tío Espera que acelero, que acelero ¡Manolo! ¡Que está borracho! Mira, ya, ya no va, ya no va. A ver, sí, sí te va, sí te sí, va. Sí, sí. Mira que me he bajado un Fórmula 1 antes. A ver, a ver. ¡Hullo, chaval! por <risa> Depósito de gasolina roto, dice, sí, será, será lo mínimo. Ua. Adiós, 6 millones de y medio de euros en el vehículo. Toma. Hostia, como las señales del GTA, eh, igualita. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Clash. <ríe> Se ha hecho polvo el coche. Mira, <ríe> mira, mira. Todo reventado, tío. Mira, mira, mira, mira, mira, Contra la fábrica, eh, contra la fábrica. <tose> <Scrub>. <tose> Ha quedado un Porsche 911. Uno. Oh, <risa> el coche Los gráficos no están nada mal tampoco A lo mejor el paisaje un poco así Y tal Pero lo que son los coches los Mira, pues sí. mira, mira Mira, mira, mira Hostia, molaría ver esta hostia A cámara lenta pero para atrás Tío, ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Ya ha pasado algo raro. Mira, mira. Oh, oh, oh, oh, he metido la cara al diablo, loco. He es salido marcha atrás, despedido. El coche roto, no sé qué le pasa una rueda o algo, no le he leído. Caja, son 200 km por hora. 2.30 hemos pillado antes con este, ¿sí? Es que para mí que corre más este que el Fórmula 1, tío Lo que pasa es que al perder el alerón así, pues ya no Se va para todos los lados Se ha visto pasar su vida delante de él Guau, guau, guau, ¿Cómo acabará? Lo veremos en el próximo episodio. Hola. Y algunos tienen óxido nitroso porque el camión tenía óxido. como la GTA, que las calles son de 8 carriles todas Bueno, oh, esto es una ciudad Ya voy a 140 por la ciudad, pobre lo que te pasa tío. Te metes debajo de un pavo frito que se haya aparcado Es que no te das cuenta, pero esto en realidad Ya, ya va a 100. Es que ya va a 100 Toma, hostia, la farola luego A ver, la farola, la maceta La paga ya. Contra <risa> el autobús, mira, mira, mira. Ni se han enterado los del autobús. Bueno, sí, un poquito, sí Oh, qué bueno, tío. Este juego me está gustando mucho, ¿eh? Y bueno, estos son los mapas que vienen en el juego. ¿Cómo se...? que claro, ¿qué tiene el motor? Tiene el motor detrás de este coche y delante no tiene nada. Se me va el coche. ¡Se me fue! ¡Se me fue! Peña flipando, gua, qué chingada, hijo. <risa> <risa> Y a tomar por culo el transmóvil a 300 km por hora. Mi primera hostia, 300 kilómetros por hora. A ver, a ver, ¡Ah, mira el motor, mira el motor. Oh, A ver, Fórmula 1, aquí está. <risa> oh, El van móvil corre más, ¿eh? Vale, no me callo. Acelera más. ¡Guau! ¡Wow! Las dos ruedas de un saque. Toma. Iba a decir yo, bueno, pero al menos al piloto no le hubiera pasado nada, ¿Que ¿no? Miren, miren el coche, ha quedado Terminator Se han casado Ha ha ha ha!